Hola, este es el tercer video de una serie de tres, titulado, La historia del Inca rey del Perú en el siglo XXI, pasado, presente y futuro. Pero antes de empezar, suscríbete. En este canal conocerás la monarquía moderna del siglo XXI y suscribiéndote conocerás sus ventajas, desventajas, oportunidades, riesgos y desafíos para restablecerla en el Perú. En este video, presentaremos el capítulo 3, titulado, el futuro del inca rey del Perú. Mostramos las razones políticas para restaurar la monarquía moderna, así como pros y contras. Adicionalmente respondemos, ¿qué sucedería si se restaura la monarquía del siglo XXI en el Perú? También discutimos los cambios necesarios para restaurar la monarquía y explicamos el proceso de identificación del monarca idóneo, así como la transición, con paz, orden y democracia, de una república a una monarquía moderna. En diferentes partes del video presentamos el ejemplo de Liechtenstein, que en 1939, hundido en la desarmonía y pobreza, sin educación, con falta de diálogo entre sus ciudadanos, pudo convertir el círculo vicioso de fracasos en un círculo virtuoso de éxitos que le han permitido convertirse en un país desarrollado en 30 años, logrando que sus ciudadanos disfruten de armonía, paz, bienestar, libertad y felicidad. En el capítulo primero presentamos El surgimiento, expansión y decadencia del Imperio Inca. Nuestro primer video incluyó la perspectiva andina cosmogónica, la cual influyó en la cultura y expansión del Imperio Incaico. Así también, identificamos los errores cometidos que ocasionaron su decadencia y fracaso. En el capítulo 2, respondimos a la pregunta, ¿Cuáles son los problemas actuales? que enfrenta el Perú? Mostramos las razones históricas detrás de los problemas actuales del Perú, explicadas a detalle en nuestro primer video. Así también, explicamos de qué manera estas razones históricas afectan al desarrollo presente de nuestro país, cíclicamente haciéndonos retroceder, en vez de avanzar. Este año, el Perú estará en crisis nuevamente. La gente está planteando la posibilidad de restaurar la monarquía moderna y volver a un gobierno tradicional. Esta decisión implica una variedad de factores políticos, sociales, económicos y culturales ya que podría tener muchas repercusiones, desde el plano político a la economía, tanto a nivel local como a nivel mundial. En este tercer video discutiremos por qué la gente de Perú está considerando restablecer una monarquía del siglo XXI y los pros y los contras de hacer tal movimiento. También discutiremos qué podría traer el futuro para una monarquía moderna recientemente formada y cómo eso podría afectar el resto del mundo. Por último, consideraremos lo que se necesitaría para que el país adopte oficialmente un monarca y se vuelva a bautizar como un reino, principado, imperio o Tabantinsuyu, en lugar de una república. Esto incluiría mejoras en la constitución política, la administración de justicia, la administración de gobierno y la forma en que se organiza la sociedad. El restablecimiento de la monarquía en Perú también podría significar la aparición de una familia real con la cual el pueblo peruano pudiera identificarse. La familia real podría tener la responsabilidad de representar al país en eventos nacionales e internacionales. Además podrían ser de suma importancia para evitar problemas de soberanía nacional y fomentar la unidad entre las personas de distintos grupos étnicos y religiosos. Considerar el restablecimiento de una monarquía del siglo XXI ha suscitado preguntas sobre el futuro de un régimen monárquico y el impacto que tendría en el país. Por ejemplo, ¿cómo podría afectar el equilibrio político en la región? ¿Cambiaría la distribución de la riqueza y los derechos de los ciudadanos? ¿Qué cambios legislativos se necesitarían para restaurar la monarquía? Es importante notar que los ciudadanos y partidos políticos están considerando el restablecimiento de una monarquía moderna en el Perú como una posible solución a una variedad de problemas como la falta de estabilidad en el gobierno, la corrupción y la conflictividad social. Por ejemplo, algunos argumentan que la restauración de la monarquía del siglo XXI podría dar lugar a un sistema de gobierno más estable con una mejor distribución de poder e influencia. Otros argumentan que la monarquía moderna restaurada podría traer consigo una mayor participación ciudadana y una mejor protección de los derechos humanos. Esto podría conducir a una mayor justicia social y una economía más estable. Desde la perspectiva política, hay muchas razones por las cuales los defensores de la restauración de la monarquía creen que sería beneficiosa. Sin embargo, ha habido también muchas críticas a la restauración de la monarquía. Por ejemplo, hay quienes se preocupan por las consecuencias políticas de la creación de un nuevo centro de poder. Además, existe el temor de que, una vez en el poder, el nuevo monarca tendría demasiado control sobre el gobierno y la vida de los ciudadanos, lo que podría ser muy peligroso. Así también, la restauración de la monarquía podría afectar las relaciones entre los distintos países de la región. Para reducir estas preocupaciones, el modelo de la monarquía moderna de Liechtenstein se podría implementar, lo que permitiría un control democrático significativo del sistema monárquico. Esto significaría que el monarca tendría limitaciones democráticas significativas, como la capacidad de ser removido, así como la posibilidad de abolir la monarquía con 1.500 firmas para convocar un referéndum informado. Otros critican la idea de usar la monarquía como una solución a la crisis económica, ya que es difícil predecir si tendría un impacto positivo real en la economía. Sin embargo, existen trabajos académicos que sugieren que un sistema monárquico podría proporcionar un estímulo significativo a la inversión pública y por lo tanto a la economía en general. Además, existen estudios que indican que una monarquía restaurada puede mejorar la confianza económica, lo que contribuye a un crecimiento económico más estable. Hay quienes creen que la restauración de la monarquía del siglo XXI podría generar inestabilidad política y social e incluso llevar a una mayor división en la población. Sin embargo, se cree que si se instaura un sistema monárquico que garantice que la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales sean respetados, entonces la monarquía restaurada podría servir como una unificadora, uniendo a la gente en torno a un sentimiento de orgullo común. Si se instituyen mecanismos que garanticen que el monarca esté sujeto a control democrático y los ciudadanos reciban una protección efectiva contra abusos, entonces una monarquía restaurada puede llegar a ser una fuerza unificadora para el país. La monarquía moderna de Liechtenstein ha demostrado una buena eficacia a la hora de asegurar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Pasó de ser un país en crisis política, religiosa y social, sin educación ni recursos naturales en 1939, inclusive más pobre que el Perú, a convertirse en 30 años en un país desarrollado, siendo el país del mundo donde los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo en este año. Por tanto, muchos ven a Liechtenstein como un ejemplo de un proceso de cambio exitoso en un corto periodo de tiempo, inclusive más rápido que cualquier otro país en el mundo. La monarquía de Liechtenstein se ha convertido en un ejemplo para otros países ya que ha proporcionado una estabilidad política en el pasado. Esto se debe a que la monarquía de Liechtenstein es una monarquía constitucional en la que la familia real es limitada por la constitución del país. Esto significa que la familia real no puede abusar de su poder si la monarquía sigue la ley. Además, Gracias a las reformas de Liechtenstein, el país también ha mejorado su economía, su seguridad interna y su desarrollo social. Por estas razones, muchos ven a la monarquía de Liechtenstein como un buen ejemplo para otros países que están considerando la restauración de la monarquía. En Liechtenstein, el monarca es el jefe de Estado y representa el país en la escena internacional. El monarca también es responsable de las relaciones exteriores, la seguridad interna y el bienestar económico de Liechtenstein. Sin embargo, el monarca comparte el poder con otros órganos de gobierno, como el parlamento, que es elegido por los ciudadanos. Esto hace que Liechtenstein sea un ejemplo para otros países al mostrar un balance entre la autoridad del monarca y el poder de los ciudadanos. Liechtenstein es un ejemplo para otros países al demostrar cómo los ciudadanos pueden tener una voz en la dirección de sus propios asuntos. Esto se logra gracias a la democracia participativa, que permite a los ciudadanos votar en referéndums eficientes e informados cada año. Los habitantes también pueden iniciar sus propias iniciativas populares si necesitan modificar una ley, y el monarca es responsable de asegurar que el gobierno implemente las decisiones tomadas por los ciudadanos. El monarca facilita que los ciudadanos siempre tengan la última palabra en decisiones que les afectarán a largo plazo, sobre todo cuando existen conflictos de interés de los políticos, que suelen buscar favorecer sus intereses individuales o de grupos de poder. Esto demuestra que la monarquía de Liechtenstein es compatible con la democracia participativa y la participación de los ciudadanos. Debido a su estabilidad política, social, religiosa y económica, ha ocasionado que municipios limítrofes de Alemania quieran dejar el Estado alemán y ser parte de Liechtenstein. El Principado permite que cualquier municipio pueda separarse o unirse a Liechtenstein mediante un referéndum municipal informado. Por tanto, por el lado de Liechtenstein sí es posible aceptar la unión de nuevos territorios alemanes fácilmente. Sin embargo, es lógico que el Estado alemán no permita que sus regiones o municipios se separen con facilidad. Y para que este cambio se pudiera realizar, el Estado alemán debería crear un acuerdo internacional donde se establezcan las condiciones de la secesión para unirse a Liechtenstein, probablemente reclamando una retribución económica que Liechtenstein debería pagar a Alemania. Por tanto, por el lado alemán es más difícil que permita la separación de estas regiones que ven el modelo monárquico de Liechtenstein como superior al modelo republicano de Alemania. Debido a que nuestra propuesta utiliza el modelo de Liechtenstein como punto de referencia, es probable que algo parecido pudiera suceder si es que se restablece la monarquía moderna en el Perú, principalmente si logra dar estabilidad y rumbo para sacar al país del subdesarrollo y convertirlo en un país desarrollado con bienestar, paz y libertad en 30 años, con el Producto Interno Bruto por Ciudadano más alto del mundo en 50 años. El éxito del caso peruano basado en el desarrollo económico e igualdad de oportunidades para todos, atraería a otros países a unirse nuevamente al Perú monárquico. O tal vez, implementarían algo similar bajo el liderazgo de un mismo monarca, por voluntad propia, de manera fácil, rápida, pacífica, democrática, ordenada y sin derramar una gota de sangre. Si se propone que el sistema de gobierno monárquico de Liechtenstein podría servir de modelo para Perú, los detractores suelen decir que un país pequeño no se puede comparar con un país más grande. Que la hegemonía étnica de Liechtenstein no se puede comparar con la diversidad de fenotipo de todas las sangres de nuestro país. Que la realidad de Liechtenstein, el país con producto bruto interno por ciudadano más alto del mundo, no se puede comparar con un país pobre como Perú, por tanto, se suele cosechar desprecio, ridículo e incredulidad. Si se investiga preguntando más para averiguar lo que saben los detractores sobre la monarquía de Liechtenstein, el resultado suele ser poco o nada. Contrario a lo que creen muchos, Liechtenstein no es un estado de comedia que prospera gracias a la venta de sellos y transacciones financieras dudosas. Tiene firmados acuerdos de transparencia e intercambio de información tributaria con otros países. El 27 de mayo de 2009, la OCDE retiró a Liechtenstein de la lista negra de países no cooperantes, por tanto, no es un paraíso fiscal. Es un país altamente industrializado con economía muy diversificada y cuya rama principal de valor agregado es la industria manufacturera, especializada en ingeniería mecánica, además de ser netamente exportador. Ciudadanos suizos, austriacos y alemanes viajan continuamente al Principado por trabajo. En comparación con el Perú, nuestros principales productos de exportación son cobre, oro, zinc, textiles y pescado, los cuales vendemos a Estados Unidos, China, Brasil y Chile. Somos un país proveedor de recursos primarios sin industrializar. A pesar de tener un territorio pequeño, Liechtenstein tiene a líderes del mercado como ILTI, que son máquinas perforadoras, o la empresa Ivoclar, de tecnología médica. Aproximadamente 40% de las personas con empleo trabajan en el sector industrial, lo cual convierte a Liechtenstein en uno de los países más industrializados del mundo. Menos del 10% de los empleados trabajan en la industria financiera. Liechtenstein tiene probablemente la mayor densidad de empresarios del mundo con una empresa por cada nueve habitantes. En cambio, en el Perú, solamente 14.5% de los trabajadores con contrato formal trabajan en el sector industrial y 14.4% lo hacen en el sector primario como son minería, pesca y agricultura. La densidad de empresarios del Perú es de una empresa por cada 85 habitantes. ¿Has comparado alguna vez la pequeña y tranquila Liechtenstein con Alemania? Aunque puede parecer una comparación extraña, hay una razón detrás de ella. Liechtenstein es un buen ejemplo de un sistema robusto y resistente, mientras que Alemania es conocida por sus oscilaciones y colapsos regulares. ¿Qué es un sistema robusto y resistente? Es aquel que se mantiene estable durante un periodo de tiempo más largo, en lugar de tener altibajos constantes. Por otro lado, los sistemas frágiles no tienen esa estabilidad y suelen colapsar de manera catastrófica, algo que le ocurre al Perú constantemente desde hace 200 años. Aunque Liechtenstein y Alemania estuvieron unidos en la confederación alemana hasta 1866, Liechtenstein decidió no unirse al nuevo estado alemán republicano unificado que se estaba formando. Desde entonces, Alemania ha sufrido guerras de unificación, inflación galopante, colonización, la Primera Guerra Mundial, la dictadura Socialista y la Segunda Guerra Mundial, entre otras crisis. En comparación, Liechtenstein ha sido una isla de tranquilidad y estabilidad en medio de todo este caos. Así que la próxima vez que compares dos sistemas recuerda la robustez y resistencia de Liechtenstein y la fragilidad de Alemania. El Perú tiene 1.874 municipios distritales, por tanto, deberíamos pensar si un país de más de 1.000 Liechtenstein sería una nación mejor. La mayoría de las decisiones se tomarían a nivel local y descentralizadas, los errores graves tendrían efectos limitados, habría numerosos ejemplos de lo que funciona y lo que no funciona. Y con democracia participativa local eficiente informada y bien implementada, los ciudadanos podrían remover rápidamente a los funcionarios locales malos para que vengan los mejores. Debido a la multitud de comunidades solamente, habría una competencia fructífera por los clientes ciudadanos en lugar de un cártel estatal, que por un lado quiere ordeñar a los ciudadanos tanto como sea posible con impuestos, y por otro lado quiere excluirlos de todas las decisiones. Si se desea restaurar la monarquía moderna en el Perú, es importante destacar que el costo de una monarquía no es necesariamente más alto o más bajo que una república. Esto depende de a qué se refiera exactamente con costo, ya sea en términos de los gastos anuales, el tiempo invertido, los recursos humanos, etc. Así también depende en la valoración de los beneficios que trae la monarquía moderna a un país, como son turismo y su empleo, Estabilidad que logra atraer inversión, prestigio internacional, mayor valor de marca por asociación de los productos nacionales con una monarquía exitosa, etc. Por lo tanto, no es posible dar una respuesta definitiva sin conocer los detalles de la situación. Respecto a los detalles financieros, hay dos tipos principales de monarquías, aquellas que son autofinanciables y aquellas que cuentan con financiamiento público la monarquía de Liechtenstein es un buen ejemplo de una monarquía autofinanciable esta monarquía opera con ingresos obtenidos de empresas y propiedades privadas del monarca y no requiere el financiamiento de impuestos de los ciudadanos todas sus empresas pagan impuestos y son auditadas de la misma manera que cualquier otra empresa del principado por el contrario la monarquía británica cuenta con un sistema mixto de financiamiento que incluye fondos públicos y privados. Esto incluye el financiamiento directo del gobierno a través de una subvención anual para la corona inglesa. Además, la familia real también cuenta con sus propios ingresos, como las ganancias derivadas de sus propiedades y empresas y herencias de ciudadanos. Los ingresos privados de la corona inglesa también se destinan como aportes financieros de la familia real al Estado. Estas contribuciones privadas superan ampliamente la subvención anual que da el Estado a la corona inglesa. Adicionalmente, los ingresos privados se usan en donaciones a múltiples obras de caridad de todo el mundo, incluidos los países de la Mancomunidad de Naciones, donde conviven 56 repúblicas soberanas, 15 reinos independientes donde el monarca británico es jefe de estado, de los cuales Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Son países altamente desarrollados y también son parte de la mancomunidad otros cinco reinos con su propio monarca. Por eso si un territorio británico decide ser independiente, el monarca le da la libertad de elegir su destino fácilmente, con paz y orden. Hay que recordar que la monarquía británica es multicultural y multietnica y existe muchísima más diversidad que en el Perú. En la mancomunidad de naciones existen más de mil lenguas y dialectos de pueblos originarios. En el caso de la monarquía de Liechtenstein, el monarca también ha hecho grandes donaciones de sus fondos privados en el pasado, principalmente en áreas de educación y obras de infraestructura para el país. Así también, la Casa Real ha otorgado préstamos con interés cero al Estado. Restaurar la monarquía moderna tiene el potencial de generar cambios significativos en un país a corto y largo plazo. A corto plazo, la restauración de la monarquía del siglo XXI traería un aumento en el turismo y la inversión extranjera, junto con una mayor estabilidad política y una mayor legitimidad internacional. A largo plazo, la restauración de la monarquía moderna podría contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, ya que el monarca tendría que trabajar en estrecha colaboración con los órganos de gobierno elegidos democráticamente. Como demuestra el caso de Liechtenstein, la restauración de la monarquía moderna tiene el potencial de traer beneficios significativos para la sociedad. Restaurar una monarquía del siglo XXI también puede contribuir al desarrollo de la cultura y la identidad nacional de un país. El papel del monarca como figura de liderazgo puede ayudar a fortalecer la cohesión social y fomentar el patriotismo a través de la celebración de rituales y tradiciones antiguas. Además, el sistema monárquico restaurado también puede contribuir a la preservación de la propiedad histórica y el patrimonio cultural de un país, lo que ayuda a mantener un fuerte sentido de identidad nacional. Restaurar la monarquía moderna también puede generar la oportunidad de reformar la constitución del país, lo que puede contribuir a establecer una estructura más sólida para el gobierno y promover un sistema legal y una economía más estables. Esto generaría ventajas a corto y largo plazo para el país, incluido un aumento en la inversión extranjera, una mayor eficiencia de la administración gubernamental y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una monarquía restaurada también tiene el potencial de ofrecer un sistema de justicia más equitativo, ya que el monarca tendría una mayor influencia sobre el sistema judicial. El monarca restaurado también podría establecer mecanismos para promover la reconciliación nacional, especialmente en países donde existen divisiones sociales y políticas profundas entre sus habitantes. Estos mecanismos podrían incluir reformas económicas, esfuerzos para reducir la desigualdad, la protección de los derechos humanos y la promoción de actividades comunitarias. Adicionalmente, un monarca restaurado tendría la posibilidad de promover la transparencia y la responsabilidad del gobierno al tener un papel más significativo en la supervisión y el seguimiento de la gestión gubernamental. Esto daría a los ciudadanos un mayor grado de control sobre el funcionamiento de sus organizaciones gubernamentales, mejoraría el uso de los fondos públicos y aumentaría la confianza del público en las instituciones nacionales por último, una monarquía restaurada daría al país una mayor estabilidad política, lo que permitiría que el gobierno se enfoque más en los intereses de la sociedad en lugar de en los intereses políticos particulares. Para restaurar la monarquía del siglo XXI en Perú, se requerirían cambios o mejoras en la constitución política. Estos cambios incluirían por ejemplo, la limitación de la autoridad del presidente, convirtiéndole en primer ministro para dirigir el buen gobierno del país y una mayor protección de los derechos humanos. Estos cambios tendrían un impacto significativo para la población peruana y el país como un todo. Por ejemplo, los ciudadanos tendrían más libertades y oportunidades, el sistema político se haría más justo y equitativo y se reduciría la pobreza. Así también debería identificarse a un monarca idóneo para crear una casa dinástica, la cual definiría la sucesión, reemplazaría temporal o permanentemente al monarca inadecuado, así como la proposición de un nuevo monarca de reemplazo. El proceso para identificar al monarca idóneo debería comenzar con la determinación de los requisitos necesarios para el postulante. Estos requisitos deberán ser decididos por el mayor número de ciudadanos. Esto puede incluir consideraciones como la edad, la nacionalidad, la motivación, las habilidades y experiencia del postulante. Una vez que los requisitos sean establecidos, se organizaría un proceso de identificación o selección del monarca entre los diferentes postulantes. Este sería realizado a partir de un amplio grupo de expertos, de los cuales se seleccionarían aleatoriamente miembros de 32 comités de expertos. Ambos, Grupo y comités deberían ser elegidos por los ciudadanos en elecciones directas. Los 32 comités de expertos compararían los perfiles de los postulantes para identificar al mejor y más idóneo para reinar en el Perú del siglo XXI. Nombres y datos de identificación de los postulantes deberían mantenerse confidenciales para seguir un proceso de selección ciego basado únicamente en las habilidades y experiencia. Así también, los postulantes que den a conocer a cualquier persona de su participación en este proceso, por tanto rompiendo la confidencialidad, deberán ser apartados del mismo. Esto evitaría la aparición de pretendientes al trono autonombrados. Dicho proceso de identificación del monarca podría incluir la presentación de informes y evidencias sobre el postulante, ensayos escritos u otros procesos para determinar su idoneidad, incluidas elecciones ciudadanas directas en características específicas que así lo requieran. Toda esta información objetiva y transparente debería ser publicada para que los ciudadanos puedan conocer los diferentes perfiles de los postulantes y votar por su perfil preferido. Después de la selección del postulante idóneo, el nombre debería ser presentado ante el Congreso, el cual debatiría su legitimación como pretendiente al trono, así como las propuestas de mejora de la Constitución para restablecer la monarquía del Perú. Las propuestas serían presentadas por iniciativa ciudadana o por congresistas y utilizando como referencia diferentes artículos de la Constitución de Liechtenstein, sugiriendo los artículos que se deben eliminar, adaptar, reemplazar o añadir en la Constitución del Perú para restablecer un sistema monárquico. Posteriormente, el Congreso nombraría al postulante como legítimo pretendiente al trono de la monarquía del Perú, y publicaría las mejoras constitucionales aprobadas. Entonces el pretendiente al trono indicaría si está de acuerdo o no con las mejoras aprobadas, ya que esta sería la aprobación de poderes jurídicos otorgados para que pueda reinar, y le permita cumplir su rol de símbolo de la unidad nacional, moderación, refuerzo democrático y árbitro neutral incorruptible, que influye moderadamente y conserva amplios poderes para desalentar la demagogia y políticas intervencionistas radicales de los políticos. Y así pueda aumentar dentro de las fronteras del territorio monárquico, educación, bienestar, prestigio, felicidad, libertad y paz. Dependiendo en la respuesta del pretendiente al trono, el Congreso convocaría a nuevas sesiones para aprobar las mejoras requeridas. Posteriormente y con aprobación del pretendiente al trono, el Congreso convocaría a un referéndum nacional informado para que todos los ciudadanos legitimen ambos el pretendiente al trono y las mejoras de la Constitución aprobadas. Después del referéndum y si los ciudadanos aceptan al pretendiente al trono como su monarca así como las mejoras constitucionales requeridas entonces inmediatamente el congreso y el presidente de la república lo nombrarían monarca y jefe de estado del perú así también oficializarían el cambio de república a monarquía y el presidente y su gobierno pondrían sus cartas de renuncia a consideración del nuevo monarca quien decidiría las medidas a tomar la ascensión al trono y proclamación formal del monarca se realizaría al día siguiente en una dirección legal oficial de la monarquía del Perú, propuesta por el Congreso y aceptada por el monarca. Además, el monarca debería prometer fidelidad a la Constitución y a los ciudadanos. Posteriormente, el nuevo monarca debería tomar los deberes del reino y nombrar un jefe de gobierno y cumplir el mandato establecido en la Carta Magna. Así también, el nuevo primer ministro debería presentar un plan nacional de desarrollo para el país para asegurar el progreso y el bienestar de sus ciudadanos. Asimismo, supervisado por el monarca, debería mantenerse al tanto de las tendencias globales que afecten al país para así tomar las medidas adecuadas para mejorar la calidad de vida de la nación. El monarca debería promover y respetar los principios de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social para proteger los intereses de la población. El nuevo monarca sería coronado de acuerdo con el protocolo establecido, dos años después de su ascensión al trono. Esto implicaría una ceremonia de coronación con un discurso oficial donde el nuevo monarca expresa sus sueños y objetivos para el país. La restauración de la monarquía en Perú también tendría un impacto positivo en la economía, ayudando a promover el desarrollo económico. Esto incluiría la reducción de la corrupción y el abuso de poder, mejoras en la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos, y la creación de mejores condiciones para el comercio internacional. Esto también mejoraría el clima de inversión en el país lo que contribuiría al crecimiento económico y permitiría al gobierno concentrarse en iniciativas que apoyen el desarrollo humano y la inclusión social. La restitución de la monarquía moderna en Perú daría la oportunidad de un futuro mejor y más equitativo para todos los peruanos. Además, los cambios constitucionales y legales necesarios para restablecer una monarquía en Perú tendrían un gran impacto en el sistema educativo del país. Esto incluiría una mayor inversión en la educación básica y la mejora de las instalaciones educativas, lo que contribuiría a un mejor nivel académico. Así también, la educación superior tendría una mayor prioridad, lo que facilitaría el acceso a una mejor educación y un mayor éxito laboral. Esto incentivaría el desarrollo de habilidades y competencias para que los peruanos puedan ocupar puestos claves en el sector privado y público. La restauración de la monarquía en Perú también tendría un efecto positivo en el ámbito de la cultura. La presencia del monarca podría inspirar un nuevo sentido de orgullo y unidad nacional entre los peruanos. Esto permitiría que se revivan tradiciones antiguas que han sido parte de la cultura peruana a lo largo de la historia. Además, el artesano y la cultura de la región tendrían un nuevo impulso, ya que la nueva monarquía podría fomentar el arte y la música regional. Esto permitiría a la gente disfrutar de los beneficios de la cultura y compartir sus tradiciones con el resto del mundo. Además, la restauración de la monarquía podría contribuir a la estabilidad política de Perú, ya que el monarca tendría el poder de veto sobre cualquier medida mala que el gobierno decida tomar y que afecte el futuro. Esto garantizaría que las leyes aprobadas sean justas y equitativas para todos los ciudadanos. Adicionalmente, ...la restauración de la monarquía reduciría considerablemente el nivel de corrupción en el país... ...ya que el nuevo monarca tendría el poder legal para tomar medidas punitivas en caso de abuso de poder. Esto garantizaría que los ciudadanos tengan una protección adecuada contra la injusticia gubernamental. La restauración de la monarquía podría incluir la posibilidad de retirar al monarca inadecuado del trono... ...mediante un referéndum informado que sería convocado con 1.500 firmas. Esto permitiría a los ciudadanos votar por reemplazar al monarca si éste no está llevando a cabo sus deberes de manera adecuada. Asimismo, la restauración de la monarquía también incorporaría la posibilidad de abolirla mediante un referéndum nacional informado, en el que la gente votaría para decidir si conservar o eliminar la monarquía. Esto proporcionaría a los ciudadanos una mayor libertad y una mejor comprensión de su derecho de decidir el futuro de su país. Esperamos hayas disfrutado de este video sobre la monarquía del Perú del siglo XXI. En el mismo, explicamos las razones políticas para restaurar la monarquía moderna, sus ventajas y desventajas y el impacto que tendría en los ciudadanos, así como los pasos a seguir incluida la identificación del monarca idóneo y el proceso de transición hacia una monarquía moderna para convertir al Perú en un país desarrollado. La restauración de la monarquía del siglo XXI en Perú ofrecería mayores beneficios, tales como equidad, desarrollo económico, educativo, cultural y político, así como el derecho a remover al monarca inadecuado y abolir la monarquía mediante un referéndum informado convocado con 1.500 firmas. La restauración de la monarquía moderna en Perú sería una buena idea, siempre que el proceso se realice conforme a principios constitucionales que respeten los derechos de la población y que cuente con un mecanismo de control democrático adecuado. Esto aseguraría que los poderes del monarca se utilicen de forma responsable para el bienestar de la población, lo que permitirá al país alcanzar el progreso económico y social que tanto necesita. A través de la restauración de la monarquía del siglo XXI, Perú puede tener un gobierno estable que esté enfocado en el desarrollo del país a largo plazo, la inversión en la educación y el empleo, para que todos sus ciudadanos puedan disfrutar de un mejor futuro. En el Perú republicano, un gobierno del pueblo es un gobierno de las masas, un pueblo que sigue al demagogo que más le promete y que en temporada preelectoral se disfraza de inca o a veces de colla. En una monarquía moderna, por ejemplo Liechtenstein, el monarca tiene un rol protector de los ciudadanos porque es independiente de cualquier influencia partidaria o clientelista. Ante los ojos del monarca todos y todas son iguales. Las mejoras constitucionales que proponemos permiten el cambio a un proceso de éxito como en Liechtenstein pero adaptado al contexto actual del Perú y otros países de Hispanoamérica. Lo único que puede controlar a oligarquías de derecha, centro, izquierda y grupos de poder, corruptos y clientelistas es una monarquía idónea, moderna, con democracia participativa informada y rendición de cuentas. El Perú necesita una monarquía moderna que vigile democracia participativa informada y rendición de cuentas públicas y controle a oligarquías de derecha, centro, izquierda y grupos de poder, corruptos y clientelistas. Una monarquía moderna e igualitaria que facilite un cambio con orden, democracia y paz, donde exista igualdad de oportunidades y desarrollo para todos los ciudadanos del Perú. Una monarquía moderna y hereditaria que guía al Perú a convertirse en un país desarrollado en 30 años con el Producto Interno Bruto por Ciudadano más alto del mundo en 50 años. Una monarquía moderna con un monarca idóneo identificado de manera transparente, pública y objetiva, sin discriminación, con 32 criterios de idoneidad de monarcas de países desarrollados del siglo XXI. Una monarquía moderna y autofinanciable que funcione sin los impuestos de los ciudadanos y sea restablecida después de debatirse por el Congreso y legitimada por los ciudadanos en referéndum informado. Una monarquía moderna donde los ciudadanos puedan remover al monarca inadecuado o abolir la monarquía fácilmente mediante referéndum informado, eficiente y eficaz. Una monarquía moderna que sea neutral, objetiva, mediadora y apolítica, promotora del diálogo entre los partidos políticos y que vigile cumplan sus propuestas electorales. Una monarquía moderna que tenga y comparta con los ciudadanos el poder para vetar leyes malas que les afecta a largo plazo. Una monarquía moderna que vigile que poder ejecutivo, judicial, congreso y entidades del Estado reduzcan rápidamente corrupción y crimen e incrementen el desarrollo económico e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Una monarquía moderna que vigile libertad de expresión con uso de información veraz, fidedigna, accesible, objetiva, basada en evidencias científicas, sin desinformación y monopolios periodísticos. Una monarquía moderna que vigile que poder ejecutivo, judicial, congreso y entidades del estado mejoren educación, bienestar, prestigio, felicidad, libertad y paz para todos los ciudadanos. Entonces, ¿Inca Rey o Rey Inca del Perú en el siglo XXI? Les comentamos que algunos de nuestros videos tienen enlaces con recompensas aleatoriamente colocados, donde pueden recoger su premio por participar en nuestros concursos o ver nuestros videos. Si ves la palabra recompensa junto a un enlace, accede al mismo para recibir tu premio. Recuerda visitarnos en Instagram, Casa Real PE, en nuestro grupo de Facebook, Monarquía Peruana, en Twitter, Casa Real Perú, y en nuestro canal de YouTube, Casa Real Perú. Si te gustaría conocer más detalles de nuestra propuesta para transformar al Perú en un país desarrollado en 30 años y con el Producto Bruto Interno por Ciudadano más alto del mundo en 50 años, por favor visita el enlace www.change.org barra Casa Real P.E. Si deseas dar tu opinión sobre las 32 características del monarca idóneo, te invitamos a entrar en el siguiente enlace para responder la encuesta. T-I-N-Y-U-R-L.com/Barra Peru 2050. Antes de decir adiós, queremos hacerte una última pregunta. Si no queremos una monarquía permanente, entonces, ¿Tú crees que si cambiamos de república a monarquía, como hemos explicado en este video, y después de 30 o 50 años votamos en referéndum para abolirla o mantenerla, es decir, restablecemos una monarquía con fecha de caducidad definida desde el principio en la Constitución, sería una buena opción? Te invitamos a compartir esta información y recuerda dejarnos tus comentarios. Hasta pronto.